amigo, ...el presidente de la... Fe, perdón, de director Fedomu. ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipio, FEDOMU, a nuestro querido amigo, el ingeniero Ángel Mercedes, cariñosamente Cucho, quien saludamos en este momento aquí en la entrevista VIP de Contacto de Ingeniero, saludos, qué bueno que estás. Me Muy buenos usted. días, bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí y compartir con todos ustedes y con todos los amigos televidentes este, este espacio estelar de, de la mañana y del día de la República Dominicana especialmente de San Francisco y del Nordeste Gracias a usted Ingeniero por compartir con nosotros en esta mañana de este viernes ya la antesala del fin de semana Ingeniero la idea de nosotros pues invitarlo a compartir esta entrevista VIP es precisamente eh, por las expectativas que se han creado después de lo que fue esa importante Asamblea General de Municipio que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la República Dominicana donde participaron todas las personas, todo lo que está relacionado con la municipalidad en la República Dominicana, pues se dio cita en esta Asamblea General y de manera especial eh, todos los alcaldes de la República Dominicana. Pero antes de entrar en detalle, ¿verdad?, eh, tocando esta, este tema y sobre todo la participación del presidente Luis Abinader, quisiéramos que el ingeniero nos describiera realmente qué es FEDOMU y cuáles, ¿Y cuáles son, son sus funciones? Las funciones. Sí, reiterar las gracias por la invitación. Mira, FEDOMO es una organización de la Municipalidad de la República Dominicana que tiene como misión eh, impulsar, promover, auspiciar la democracia participativa, la descentralización del Estado y el buen gobierno local. Eh, y para eso tiene valores como son, pues les repito, la participación, la solidaridad, la democracia. Y, pero su función principal en términos de su accionar, eso del punto de vista de su, de su concepción, de su vis, misión como, como institución, la FEDOMU eh, procura que los gobiernos municipales, los gobiernos locales, hagan mejor. Entonces, en ese sentido, la FEDOMU lo que hace es acompañar a los ayuntamientos en su accionar. Eh, para eso tiene programas, para eso tiene proyectos, para eso tiene actividades, para que para, perdón, perdón, para facilitar, para auspiciar que la capacitación técnica, la capacitación de los recursos humanos de los gobiernos locales sea más eficiente cada día. Pero además tiene un rol gremial, que, que la República Dominicana eh, es un, un Estado unitario que está dividido en dos niveles de gobierno, el gobierno central y los gobiernos locales. Entonces nosotros procuramos que hacia el gobierno local, que es el gobierno de cercanía, que es el gobierno que está más cerca de la persona, de las comunidades, de las necesidades, y porque entendemos que las cosas desde lo local se, se realizan con mucho más prontitud, se le transfieran competencias, recursos, para que hagan bien las cosas y de manera rápida donde vive la gente. Entonces nosotros lo que procuramos es fortalecer o impulsar la descentralización del Estado, porque los estados centralistas son normalmente estados o autoritarios o muy subdesarrollados, los países centralistas, o autoritarios muy subdesarrollados. Entonces nosotros lo que procuramos es, a través de impulsar la descentralización, procurar que el país desarrolle, avance, progrese, pero que la respuesta a la ciudadanía, donde vive la gente, sea más rápida y eficiente. Un aspecto muy importante dentro de lo que son los ayuntamientos es la parte del manejo de presupuesto. ¿Están, ¿Ustedes hacen una función también este, como fiscalizadores de cómo se administra esa parte del presupuesto? Voy a diferenciar. La Federación Dominicana del Municipio es una entidad privada, no es okay. una entidad pública. Okay. Como entidad privada nosotros no tenemos, eh, no tenemos niveles de Control, incidencia. De, de incidencia sí, pero no de control. Okay. Nosotros lo que hacemos es que los ayuntamientos, los técnicos, aprendan a ejecutar, formular, llevar un presupuesto de manera adecuada. De manera que ese proceso de, de formulación presupuestaria que tiene la formulación, la aprobación, la ejecución, los informes de ejecución, la rendición de cuentas, sea adecuada al marco normativo. Y con de la transparencia. República Dominicana, con tra con transparencia, con prontitud, con, con eficiencia, con, con todos los elementos que componen la, la, una, buena, una, una buena rendición de cuentas. Eh, pero, pero, perdón, lo que nosotros entonces, desde el punto de vista presupuestario, procuramos dos cosas. Primero, que los gobiernos tengan la capacidad suficiente, para eso damos cursos, talleres, seminarios, diplomados, y hasta auspiciamos maestría, para que los gobiernos tengan la capacidad en in, in interior interna, pero además eso les sirva para responder de manera adecuada a, la, a los organismos de control. Del en Estado. enero entonces, por ejemplo, podríamos decir dentro, dentro de estas tres funciones, Fedomus es eh, vedora, eh, eh, sirve de acompañamiento o de asesor de, la, de, los, de los diversos municipios, de todos los municipios en la República Dominicana. Nosotros somos todo eso y más. Nosotros somos veedor, asesor, acompañamiento, eh, procuramos impulsar la transparencia, procuramos que los gobiernos locales tengan más capacidad de autogobierno, de autonomía, procuramos que sean los representantes de los gobiernos locales en la demanda hacia, hacia las sectoriales, hacia el gobierno central. Bueno, les repito, la demanda que vienen específicamente en transferencia, el artículo 204 de la Constitución Dominicana dice que el Estado procurará transferir Recursos y competencias a los gobiernos subnacionales de manera que hagan más eficiente su ejercicio. Entonces nosotros también procuramos eso. Eh, es decir, nosotros somos una institución que si bien es cierto no somos rectora, no menos cierto es que acompañamos a la rectora que también ella haga su papel adecuadamente. Es decir, nosotros somos eso y somos más, porque somos representantes, so, pero somos además los que llevamos la lucha por mayor aumento y tra de transferencia parece, a los gobiernos pues, locales. Establezcanme la diferencia, ingeniero, entre la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios. Mira, la Federación Dominicana de Municipios es, es un gremio, es una institución de derecho privado que procura mayor tra tra transferencia hacia los gobiernos subnacionales, hacia el gobierno local, que procura que su voz, en el marco de su gremialidad, entonces sea llevada por diferentes medios a, a los estamentos del Estado. La Liga Municipal Dominicana, bueno, perdón, tenemos cosas diferentes y cosas comunes. La cosa diferente es que nosotros somos gremios, somos una institución de derecho privado, somos una institución que procura mayor transferencias hacia los gobiernos municipales y, y todo lo que tiene que ver con la gremialidad. Pero además hacemos... Eh, acompañamiento, fortalecimiento, capacitación. La Liga Municipal Dominicana es un organismo asesor del de asesor de los municipios del Estado Dominicano. Entonces eh, nosotros somos privados y ellos son públicos. Ellos son asesores, nosotros somos acompañamiento. Ellos son eh, la institución oficial, nosotros somos la institución privada que representa a los, ayuntamientos, a, los a los intereses de los gobiernos entonces al eh, presidente eh, lo elige el gremio, no lo designe presidente. No, lo, lo elige el gremio. Okay. Ah, pero también la Liga, digo cuando digo el gremio, me, me refiero a los alcaldes y alcaldesas. Pero también la Liga, el secretario general, que ahora le, se denomina presidente de la Liga Municipal Dominicana, también lo eligen los alcaldes y alcaldesas. Mm. Lo único que, vuelvo y repito, uno tiene de derecho público que es del Estado Dominicano y otra no es del Estado Dominicano. Es decir, yo no soy un empleado público. Lo que trabaja en la Liga sí, lo que trabajamos en FedEMO no. Nosotros procuramos mayor, mayor recurso, la Liga procura asesorar. ¿Y no hay ahí duplicidad de funciones? Decía que hay cosas que son diferentes y hay cosas que son comunes. ¿Por qué son comunes? Bueno, porque la Liga durante un largo tiempo eh, estaba como anquilosada. Entonces, eh, los municipios se dieron cuenta que necesitaba un gremio un, o otro, otro tipo de organismo que lo impulsara. Y además las luchas eh, que se dieron eh, en los años 90, principios de de, del 2000, entre, eh, entre la Liga Municipal Dominicana, que fue eh, una institución que prácticamente con el Entren en todo a, a, a, allá de, de Ramón <risa> Albuquerque, <risa> entró como un conflicto, entonces los municipios buscar una manera de cómo ser más, eh, más unificado, más consensuado. Pero tenemos como usar común porque la Liga acompaña, la Liga capacita, la Liga desarrolla, pero además la Liga tiene eh, un mandato legal, nosotros tenemos un mandato gremial. Ingeniero, eh, el fin de semana se llevó a cabo la Asamblea General de Municipios. ¿Qué, qué se hace en esta convocatoria? que asumo que todos los años se, se, se hace. Que se, ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo se, se desenvuelve esta, esta actividad? mira y la, ¿Cuáles son los objetivos? Okay. La Federación Dominicana de Municipios fue creada en el año 2000. Ahora cumplimos 21, 21 años. años. Y, y realizamos nuestra 20 Asamblea General de Municipios. Dentro de esas 20 Asambleas General de Municipios se tratan muchos temas. Temas, temas gremiales, temas técnicos, temas científicos, pero además se hace incidencia desde ahí para que los actores del gobierno puedan, puedan tener una respuesta más adecuada con los, con los gobiernos locales. Pero además, lo que realizamos fue algo muy, muy, muy hermoso porque en las dos primeras versiones de este gobierno, el presidente ha estado presente. Y no solamente ha estado presente, porque presidentes anteriores también han estado presentes en asamblea de municipios. Es que nosotros eh, hicimos que los, los, los poderes públicos, los poderes del Estado, Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, de Diputados y Senadores, el, con, el control interno con la, con, con la Cámara de Cuentas, eh, el con Poder Ejecutivo, estuvieran presentes acompañándonos. Porque eso es lo que, nosotros lo que procuramos es aunar voluntades para hacer que los gobiernos, que la democracia sea más eficiente. Entonces, nosotros recibimos también al Presidente de la República y en ese, en ese evento se, a, se anunció el, el aporte quizás más, más, más significativo que se hará en un año, que se ha hecho en un año, en un año que es el completivo del 4% de transferencias hacia los gobiernos locales. Ejemplo, en el presupuesto nacional del año pasado, los gobiernos locales tenían un 2.3% el presupuesto de 2019 me refiero perdón, en el 2020 en el este año de 2021 se aumentó un 3%, se le aumentaron cerca de 2 mil millones de pesos para el año 2022 se le aumentaron esa misma cantidad pero además se completó el 4% con una asignación especial que le hizo el presidente de la república a través de, lo, de la liga municipal dominicana como institución pública a los gobiernos para la inversión entonces, se hizo un aumento efectivo, de aproximadamente 6 mil millones de pesos para este año que viene, el 2022. Que eso no se había hecho nunca. Se habían hecho aumentos de 1.500 millones en el año. En el año. Cuando tú lo divides entre todos los gobiernos locales, no es, no es tan grande, pero sí sigue, sigue siendo importante. Entonces, eso se debe a la cohesión, a la unidad, al trabajo de la Liga Municipal Dominicana, de la Federación Dominicana de Municipios, y al apoyo que estas dos instituciones por ese por esa eh, unidad de accionar tienen, al apoyo que tienen de los alcaldes, alcaldesas, y al poder de representación que tienen entre los poderes de Estado y de manera particular ante los gobiernos. Se veía de muy entusiasmado. Eh, precisamente, en ese este, este sentido va mi, mi otra pregunta, ingeniero Mercedes, y es, por ejemplo, podemos atribuirle de manera directa que ese ambiente festivo que reina... En, en esta Asamblea General de Municipios con la presencia del presidente Luis Abinader, la presencia de, del presidente de la Cámara de Diputados la presencia del presidente del Senado eh, de la Liga Municipal en fin, ¿se puede atribuir ese ambiente efectivo a que fue propiciado precisamente por FEDOMUS? Por FEDOMUS y por la Liga hay que ser con justo, la organización. Hay que ser justo porque... Escúcheme, cuando hablamos ingeniero, de Asamblea General de Municipios ¿Participa eh, FEDOMUS, ¿quién, la ¿Quién Ligenos? la organice FEDOMUS, o también la Liga Los participa? Dos. Okay. Los dos. Vamos a decir que es el, el Encuentro Nacional de Municipios. Y dentro del Encuentro Nacional de Municipios se realizan las dos asambleas ah, de okay, okay. Se realiza la Asamblea de la Federación Dominicana de Municipios y se realiza la Asamblea de la Liga Municipal Dominicana. Se hace una rendición, hay un informe. Se hace una rendición de cuentas se presentan las memorias... La, todo lo que nosotros hemos ejecutado. Pues y se entrega ser, la documentación. Parece ser que el manejo que se le dio a ese informe que se dio ahí fue bastante más que suficiente para motivar al presidente. No, a, el presidente a, a, tenía a hacer, eso planificado porque anuncio. ya él le había dicho en una ocasión que a va a estar haciendo este desembolso. El presidente había anunciado el año pasado sí. que iba a hacer transferencias, iba a aumentar la transferencia de manera gradual pero progresiva. Eh, sin pa pausa hacia los gobiernos subnacionales por el entendido. En el entendido, mejor. 2024. Dicho, en el entendido de que la solución de los problemas locales es más eficiente desde los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque son los que están ahí. Sí, aquí todo el mundo sabe, o mejor dicho, no todo el mundo, aquí la gran mayoría sabe dónde vive el alcalde municipal. Y si usted va a un municipio, mientras más pequeño es, más sabe la gente dónde vive el alcalde. Sí. El alcalde, entonces, tiene que estar muy cerca de la gente. El municipio... El gobierno local está cerca de la gente. Por eso se denomina el gobierno de cercanía. Entonces, cuando tú ves, cuando tú pasas todos los días por un lugar que están los problemas, si tú tienes recursos, tú lo vas a solucionar. Si tú no tienes recursos, lamentablemente no lo puedes solucionar. Ese anuncio del presidente Luis Abinader en esa Asamblea General del Municipio ha creado grandes expectativas en los municipios. Ingeniero, usted como director ejecutivo de FEDOMI tal vez... Eh, no tenga ninguna vinculación eh, en esta pregunta que le voy a hacer, pero sí entendemos nosotros que ya a partir del mismo momento cuando comiencen ya a erogarse esos fondos prometidos por el presidente, me imagino que vamos a ver los municipios de la República Dominicana, pues vamos a ver la diferencia. Ah, yo pensé que tú le ibas a preguntar, era que si el síndico <risa> estaba haciendo un buen trabajo claro, en San Francisco de Macorís. Mira, mira la, la, el ejercicio, la, la gestión municipal, tiene mucho de compromiso de las autoridades, el nivel de compromiso de las autoridades tú no lo puedes inyectar, tú no lo puedes, la gente tiene que tener ese compromiso, tú puedes tener los recursos y, y si no tienes el compromiso no es, no es no va a ser eficiente, tú puedes tener el compromiso pero si no tienes los recursos tampoco va a ser eficiente, sí, tiene que ser una combinación de las, de las dos cosas, entonces, los gobiernos locales. Tiene capacidad y habilidad también. Sí, las dos cosas. Son muchas, muchos elementos. Entonces, ese compromiso político, ese compromiso institucional, ese, esa vocación de servicio, no se la puede inyectar nada, a nadie. Es muy difícil que tú le inyectes. Te, te visto, me, me, me transfiera a mí la vocación de servicio que él tiene. Entonces, pero si sí, se crean las condiciones institucionales, si se crean las condiciones económicas, si se crean las condiciones eh, relacionales. Es decir, los gobiernos locales con las demás instancias del poder. Entonces, eh, eso colabora significativamente, ayuda significativamente a que la, la gestión municipal sea más, más adecuada. Finalmente, en enero, eh, ahí hago la pregunta en ese sentido, eh, porque vi que cuando al momento del presidente hacer el anuncio, pues eh, de manera específica describía para qué deberían ser usados esos fondos que él iba a a, a, a distribuir a través Fue de, lo, muy de específico. los municipios por ejemplo cuando hablaba de eh, asfaltado hacerse de aceres y contene claro está cuando el, el, la alcaldía local pues prepare todo pues Se ahí entra eh, ese trabajo con los fondos eh, que va a erogar el presidente a el poder ejecutivo, por eso le hacía la pregunta por eso decía, ya a partir de que comienzan a llegar esos fondos, me pues, imagino que vamos a ver eh, diferentes nuestros municipios ¿Tiene algo, FEDOMU, por ejemplo, que ver en ese anuncio que hizo el presidente? Y reitero, la mi misma pregunta, en convertirse, como usted dice en veedor, en acompañamiento, en, de alguna manera, supervisar que realmente esos fondos prometidos por el gobierno, pues, se le dé ese uso a nivel de los municipios? Mira, es que se le va a dar ese uso, por dos razones fundamentales. La primera, porque los fondos no se le transfieren al municipio, sino se le transfieren a la Liga. De manera que el municipio de San Francisco de Macorís, Pientela, Guarna, Castillo, cualquier municipio, para hacer, para recibir los fondos tiene que someter el proyecto, acera, contene, mercado, matadero, cementerio, para eso. Entonces, esos fondos una vez aprobados, pero que se va, se va a hacer de manera rápida, se le transfiere para eso y se supervisa para eso. Y se supervisa con la Liga, se supervisa con FEDOMO, pero también se supervisa con los organismos de control del Estado. Es decir, esos fondos son para obra de infraestructura, de desarrollo y de promoción de la economía local. Que lo dijo el presidente, para dinamizar la economía local. ¿Qué significa eso? Que habrá mayor compra, mayor contratación de lo local. Porque a veces, eh, bueno, a veces no, la, la ley de compra y contratación te obliga a hacer cosas, compras, eh, fuera del municipio porque tú no tienes cómo comprarlo en el municipio, entonces ahí se va a buscar la manera, el mecanismo de que ese dinero sea para el desarrollo de ese territorio, es decir, que dinamice esa parte, pero ¿por qué se hizo en esas obras? por dos razones fundamentales primero porque lo que necesita la gente es inversión no es gasto corriente y como es para desarrollar la gente en su territorio para que la gente en su territorio viva mejor, entonces lo que hay que hacer es inversión por eso procurando esa dinámica de desarrollo local de, de transparencia y de, de lo demás se buscó el mecanismo de que fuera a través de la liga con la participación de FEDOM, tú preguntabas si sí, Fedon va a participar de manera activa, porque nosotros tenemos 10 oficinas regionales entonces esas oficinas regionales están constituidas por técnicos que van a acompañar a los ayuntamientos y nosotros, en alianza con la Liga Municipal Dominicana, vamos a desarrollar, vamos a ver, pero también vamos a supervisar, aunque no sea nuestro rol, que esos, esos recursos se invertidos invertido en lo que en lo que realmente debe ser. Bueno, pues yo creo Nelly que eso es una agradable noticia eh, la respuesta que nos acaba de dar el ingeniero Mercedes, que va a ser así esos claro. fondos se van a invertir ahí por las razones que ya el ingeniero Ángel Mercedes acaba de explicar. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y compartir este viernes ya finalizando en la esta semana. esta entrevista VIP. Eh, en contacto diario. Gracias a ustedes y para mí es un placer y, y espero que no sea... Bueno, ya había, he venido dos veces sí, con esto. Sí, esta es la segunda vez. Esta sí. es la segunda vez, yo espero que Seguir compartiendo con ustedes y con todo el público de la región, del país, a través de este gran espacio contacto diario con Víctor Puntiel. Sí. Muchas gracias. Sí. El ingeniero Ángel Mercedes Cucho compartió con nosotros en esta entrevista VIP de contacto diario, quien es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios FEDOM.